Hola buenas, aquí estoy con otro nuevo juego Para este juego me hacen falta los cuatro reyes y los dos comodines Vamos a ir separándolos Como veis están las seis cartas Vamos a ir separando, si yo cojo un comodín y otro comodín y lo voy bajando, ahora vamos a bajar los reyes, tengo un rey, y otro rey, que cogemos, y lo bajamos, y ahora vamos a bajar estos reyes, tengo aquí un rey, y aquí otro rey, veis, pues no sé qué es lo que ocurre, que automáticamente van y las cartas, se separa. Pero hubo alguien que me dijo, ¿y puede usted hacer primero bajar los reyes antes que los comodines? Digo, bueno, lo puedo intentar. Aquí tenemos los dos comodines. Bajamos y ahora vamos a bajar los reyes. Aquí tengo un rey, dos reyes que vamos a bajar y aquí tengo un rey y el otro rey, dos reyes que bajamos y aquí tengo los comodines uno y dos y yo no sé qué es lo que ocurre que automáticamente se vuelven a separar espero que os haya gustado